Bethesda es uno de los estudios desarrolladores favoritos de la comunidad de Xbox y uno de sus más recientes juegos llega por fin al PC Game Pass hablamos por supuesto de Deadloop un FPS donde el tiempo es el verdadero protagonista pues todo gira literalmente alrededor de un bucle temporal sin embargo este no es el único juego premiado que este estudio nos ha dado a los PC Players y por eso te traemos 5 juegos imprescindibles de Bethesda en PC Game Pass. El primer DOOM revolucionó el PC gaming y su legado está más vivo que nunca con la más reciente entrega con DOOM Eternal. Un episodio más de esta saga llena de enemigos infernales, armas tan grandes que pueden perforar planetas y mucho, pero mucho metal. Los títulos de Quake bien podrían ser sinónimos de la palabra clásico, y en PC Game Pass tenemos los cuatro juegos de la saga. Sin embargo, el favorito de muchos es la tercera entrega, en la cual nos enfrentaremos contra los mejores guerreros de todos los tiempos. Ya sea que juguemos contra la IA o en un frenético multijugador online, ¿quieres una razón más para jugarlo? Pesa menos de un gigabyte por lo que casi cualquier PC puede correrlo. La saga Fallout ha llevado a miles de jugadores a un mundo postapocalíptico devastado por una guerra nuclear. Pero en New Vegas ves la otra cara de la moneda. Esta ciudad no recibió un ataque directo, por lo que los edificios no están dañados y la mutación de sus habitantes es mínima. Un enorme mapa, una historia de venganza y armas únicas son solo un poco de lo que puedes encontrar en este juego, que en PC Game Pass está disponible en la versión Ultimate Edition, la cual tiene todos los complementos posteriores. Ponte en la piel de Sebastián Castellanos en un survival horror cuya atmósfera y jugabilidad te pondrán los pelos de punta en más de una ocasión. Pues sus enemigos, y en especial los jefes, tienen un diseño basado en simbolismos de la trama que bien podrían causarte pesadillas. Magia, fantasía medieval, un mundo enorme que se siente vivo en cada rincón y, por si fuera poco, dragones. Todo esto y más convirtió a Skyrim, la quinta entrega de la saga de The Elder Scrolls, en un clásico instantáneo. El cual te dará cientos de horas de diversión sí, cientos, no exageramos, en las cuales podrás seguir la historia principal del Dragonborn, cumplir las decenas de misiones secundarias disponibles o simplemente recorrer su enorme mapa buscando secretos ocultos. Eso sí, ten cuidado con las flechas que puedan apuntar a tu rodilla. Esta fue solo una pequeña muestra de los juegos que Bethesda y PC Game Pass tienen para ti, a los cuales será agregado Deadloop para que tengas más horas de diversión. Esto fue todo, yo soy Rocky y hasta la próxima.